Digo que ni en Israel hay algo parecido. Yo soy Katherine Voice. Bienvenidos a un nuevo videoblog Y yo me encuentro en nada más Esa iglesia seguramente la conocen Porque estamos en este momento en Metepec Vamos a crear contenido super cool para todos ustedes Estoy segura que se van a divertir con este video Porque vamos a estar explorando por aquí Y sobre todo se van a divertir Porque hoy tengo nueva invitada aquí en el blog. Ustedes lo pidieron, querían que grabara con ella Así que bueno, ahora sí, aquí empezamos Y bueno, como les dije, acá yo me encuentro con... qué ¡Hola! ¿Cómo yo, yo todavía no, no aprendo a mencionar tu apellido para mí es mandrillina y ya mandrillina mandrillina aunque sabes ¿Así? me gusta como suena cuando lo nieces así con gramática el... mandrillina vamos a empezar este video comiendo algo por aquí por metepec porque ya hace bastante hambre así que bueno aquí empezamos <ríe> Oiga ya estamos acá adentro para pedir algo, la verdad llegamos como que muy temprano porque están casi todos los puestos cerrados y acá te nos está recomendando comer pan vaso, yo no los he comido todavía, no los he probado pero creo que ahorita se me antoja otra cosita ¿Qué nos recomienda comer hoy? Yo le recomiendo las enchiladas, las clásicas, verdes y enmoladas Para acá, para acá acaban de llegar las enchiladas miren eso es demasiada comida o sea no sé cómo voy a darle por suerte gise no ha pedido entonces le voy a pedir que me ayude okay, también quiero traiga mi papá si también enchiladas podemos ayudar amiga no sola pero se ve deliciosa o entonces sea, vamos a probarla a ver qué tal y bueno gente buen provechito yo me vengo desmayando tengo mucha hambre, así que yo ya le voy a dar ¿Qué me recomiendas visitar o conocer acá? Ah, los antojitos están muy buenos, los sí. taquitos, los pambazos, aquí Super. con Un saludo a todo Metepec y a mi familia. Eso, a ahí vamos Metepec. Norte. Bueno gente, acabamos de terminar de comer aquí en la Placita del Hambre y por acá yo me encuentro con mi compañera de Mil Batallas. Hello! Gise, que nos acompaña el día de hoy también acá en Metepec. Estoy bastante feliz y contenta, es la primera vez. Estoy agitada también porque la altura de Metepec me afecta. Ay, ay, ay. <ríe> es la primera vez que Gise viene a Metepec Entonces estoy contenta porque va a conocer algo diferente Yo vine una vez solamente en el año 2015 Y está súper cambiado, de hecho está diferente Allá arriba muy nos muy están bonito. saludando yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Bueno mis amores, yo me encuentro subiendo el Calvario la verdad yo había venido aquí en 2015 no recordaba lo complicado que era subir esto ya voy a descansar acá un poquito porque no aguanto la altura no puedo más acá nos esperan unos amigos ¿Metepeños? ¿Metepequeños? ¿Metepequeños? ¡Metepequeños! Metepeques Nos van a estar acompañando no el día de hoy a dar un recorrido por aquí por Metepec, entonces va a estar muy cool. Y estamos acá en la parte alta del Calvario en Metepec. Obviamente si ustedes vienen a Metepec no pueden dejar de visitar la Iglesia del Calvario. Desde aquí tienen una vista sumamente maravillosa. O sea, de verdad que es hermosa. Quiero mostrarles. Oigan, yo estoy aquí frente a la iglesia. De hecho, aquí está la iglesia. Y yo dije hace poco que era la iglesia del Calvario, pero no es la iglesia del Calvario. Y ahí se sabe cómo es el asunto, así es que explícame. El santuario de Nuestra Señora de los Calvarios. Oye, de los, de los dolores. De lo ¡Ah, pero es que me rezaste, Katy! Ya me dejaste mal, ya no quiero <risa> De los dolores, gente, no hablas acaso. Ya no. me dejaste mal, no lo no no. estoy haciendo bien. Ella dijo de lo, del Calvario. <risa> no, lo, no aprendió nada, no aprendió. <risa> Oigan, adivinen que hay un dato curioso por acá Y es que aquí en Metepec Este santuario es sumamente popular Porque mucha gente desea utilizarlo Para sus bodas, para sus 15 años Para todos sus rituales religiosos Cuando hay una boda así en la tarde De un sábado, salen y entran otros De la popularidad que tiene Este hermoso lugar Si ustedes quieren apuntarse para casarse acá Están bienvenidos Quiero comentarles que acá en Metepec una de las artesanías principales o la más representativa es la del árbol de la vida. Entonces acá me estaban explicando un poco acerca de eso. Sí, el árbol de la vida es la artesanía yo creo conocida mundialmente de Metepec y este árbol que tenemos enfrente tiene una temática que es para conmemorar el primer centenario y el segundo de la Revolución de la Independencia de México. Wow. El árbol de la vida original representa... En las escenas de la creación Adán y Eva, la serpiente Dios Padre y los animalitos del, del paraíso. Oigan, y algo, algo típico de acá de MTP es por supuesto la Tlanchana. No sé ¿Sí si han escuchado acerca de ella, que en realidad para mí sería una sirena, una mujer, eh, mitad mujer, mitad pez. Sin embargo, acá cuenta la leyenda que anteriormente se le tomaba como una diosa. Entonces es una mujer que en la otra mitad no es mujer, sino que es serpiente. Y que como esta región era así como que muy llena de agua y todo eso, se decía que ella vivía en el agua, encantaba a los hombres y luego los ahogaba. Gente, por favor, tengan mucho cuidado con esas telanchanas que andan por ahí, porque los pueden ahogar. estaba comentando a Gise que como yo vine aquí exactamente en 2015 y que todo me parecía como un poco diferente me llena de emoción, me llena de emoción estar en este lugar porque es muy bonito y lo otro es, recuerdo que cuando vine hacía mucho frío Catarina, nuestra amiga que anda por ahí, la rusa que yo no sé, está como perdida Dijo que aquí había como bastante frío, ¿no? Sí, que hacía bastante y frío yo, yo vine así Yo estaba asustada yo vine porque así. yo vine en pantalón corto Y vino en, en falda y Pero no hace frío. frío De hecho hace mucho calor ¿Qué tal? <risa> Calor ¿Tú, ¿tú crees que está rico. Mientras más calor hace mejor Cuando aquí les dije, tenemos que llevar chamarras porque siempre hace frío Sie Y miren cómo vino ella con su chamarrita. Acá andamos disfrutando el calor. Uh, uh, uh. <risa> <risa> es que me, tepec, me han invitado a probar una bebida muy tradicional. Dicen que si vienen acá, pues tienen que probarla. No se pueden ir sin conocerla. Se llama la popular garañona. Sí, garañona. Entonces, ¿qué tiene esa bebida? Esa bebida está preparada con varias mezclas de hierbas. Tendríamos que probarla para ver si realmente... Oigan, estamos aquí caminando hacia la garañona y le digo a mis amigos que me huele como a pan por aquí. A ver, ah, no, eso no es, eso, ay, eso no es pan. Vienen materias primas eh, para hacer mole, que es un. Me confundí. Un... Acabamos de llegar acá al mercadito de Metepec. Bueno, no es un mercadito, es un centro de exposición y venta artesanal. Me llama la atención porque es bastante diferente. Es bien moderno, es bien moderno. Eh, se ve que no tiene como que mucho tiempo Digo yo por las instalaciones Tal vez porque estén muy, muy, muy cuidados Lo que me encanta a mí es que hay un árbol de la vida Este mercadito de artesanías me parece muy diferente a todos los que he visitado por esas casitas. ¿Tú ya habías visto alguno parecido? No, ni cerca. Están como casitas pintarescas Ya me explicaron que cada casita es como un taller artesano. ¿Eh? Son artesanos uh -huh. que producen y ahí mismo lo venden. Entonces eso está súper cool porque si vienes acá a comprar, pues te vas a llevar lo original. No es como que lo trajeron Exacto. de otro sitio o lo pusieron Exacto. allí para vender. Acabamos de ver una artesanía a la que le llaman som Somerio. somerio. Some somerio. ¿Y para se usa. <risa> pues ahorita por sí. la época, para las ofrendas de Día de Muertos, eh, es sí. para ambientar la ofrenda, okay. le pones brasas de carbón encendido y le pones Ajá. copal, incienso. ¿Qué es copal? Es, es, es un humito, es como el incienso, pero okay. es algo más tradicional el, el copal, hay diferentes tipos de copal, Ajá. dependiendo del árbol de donde está en la, en la grenetina. Acá estoy con el señor. Con el señor de la tienda. Ah, el señor de, de la tienda del Somerio. Vienen y compren por pieza <risa> o por mayoreo. Bueno, acá está Gise, pues comprando algunas cositas y decidió comprarme a mí, mírenme. Está súper bonito de verdad, dice que acá arriba se pone una velita. Siempre sirve y nunca insirve. Oigan, Metepec es enorme, yo pensaba que era pequeñito así, vamos a un lugar así, diminuto, pero no Aquí pues donde estamos lo conforman más o menos seis barrios, estamos en el barrio de San Mateo Metepec es enorme, pero lo cabe, la cabecera municipal Ajá. está conformada con seis barrios Exacto. Cada barrio tiene su propia iglesia Ahorita, nosotros estamos en el barrio de San Mateo. Tiene aquí entonces la iglesia de San Mateo, ¿verdad? Así es, la acabamos de pasar, es una iglesia madrísima. Metepeques de fiestas, de cohetes, de, de castillos pirotécnicos, de procesiones. Gente, acabamos de llegar. A la casa de nuestros amigos, por primera vez, la verdad es algo sorprendente lo que acabo de ver. Nuestra casa está es perteneciente a una cofradía. Una cofradía es un grupo de personas que procesionamos el Viernes Santo. El Viernes Santo procesionamos con un Cristo yacente, que es un Cristo muerto, y la Virgen Dolorosa. Y la cofradía se dio a la tarea de traer dos imágenes españolas. Una Bueno, los dos son sevillanos, pero el Cristo viene de una región pequeña que se llama SJ. Jamás había entrado a una casa que tuviese estas cosas, ¿sabes? De hecho, pensé que era una iglesia en principio. Que digo que ni en Israel hay algo parecido. Yo no podría tenerlo, pero la gente que le gusta, que son muy creyentes. Por ejemplo, nuestros amigos siempre se meten a las procesiones de la Semana Santa. Es la gente aquí muy reconocida en el tema de religión. Creo que es parte de su vida y... Es impresionante lo que tiene en su casa. Oiga, miren, acá está Panchito. ¿Qué pasó, bebé? Oye, se acerca a saludar y todo, Pancho. Oh my gosh, ¡Qué le la cámara, Pancho. Pancho, vente. Ahí está Panchito. ¿Qué quieres hacerme? ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué, qué, quería probar un poco ¿eh? Nos sacamos a pasear los domingos Y ya sí. la gente... Los vecinos lo conocen y preguntan si se enfermó, si ¿Pantil? no se enfermó, ¿Pantil? le sacan sí. comida. Si no ven a Pancho el domingo, ya se preocupan los vecinos. mandrillina Él va a subir un video a su canal super cool de nuestro recorrido acá en Metepegue. Entonces quiero invitarlos a que lo vean, se los voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información. ¿Qué te ha parecido todo? Hermoso. Hermoso el pueblito, hermosa la gente. De verdad no esperaba todo, todo lo que hoy conocí. Yo creo que estamos pasando bien. Yo estoy un poco asustada porque vamos a probar esa bebida, esa famosa bebida y me pone un poco nerviosa. Yo no estoy asustada. Ah, y así la quieres. Ahora vamos rumbo a un taller de artesanía. Porque bueno, algo por lo que se caracteriza mucho Metepec Son las artesanías y los artesanos Pero la persona que vamos a conocer ahora es su momento especial Ha ganado un montón de premios internacionales con su trabajo y es algo generacional porque se han dedicado a este trabajo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. El artesano, el señor se llama, le dicen Donteo. Oh, sí, no. <risas> Oigan, acabamos de entrar aquí al taller de Donteo. la verdad estoy sorprendida porque acabo de ver unas figuras que realmente impresionan y nos van a enseñar a hacer unas figuritas, así que vamos a ver qué tal. Aquí se ocupan moldes. Señor, ¿qué nos va a enseñar? Uh, hacer las cosas a pulso. ¿Cómo es a pulso? Pues así, como lo estoy diciendo. <risa> Sin molde. Uh, <risa> nada se demoró. ¿Esto cómo se llama? Don Teo. ¿Alcatraz? Deobar. Alcatraz este se llama. Gente, la verdad es que el arte de Donteo me ha dejado impactada. Muchas de sus piezas están en Europa. ¡Qué bonito! Y también fue ver ese libro en donde tiene muchas cosas registradas y todo eso. Es impresionante. Y ahorita vamos a conocer el horno. Finalizan las obras, creo que es. Sí, esta que llega hasta arriba. Esos árboles, esos hacían hace 50 años, ya nadie los hace. Bueno, mis amores, este es el famoso horno de Don Teo, eh, que muy amablemente nos permitió entrar acá a su taller a conocer un poco de lo que él hace, cómo deja el nombre de Metepec en alto. Camotes. ¿Por qué hacen ese ruido? Es un vendedor de camotes. Es el silbato del vapor de donde trae calientes dos camotes, y suelta el vapor y es un sonido característico de los vendedores de camotes. Yo quiero ver esto de cerca porque para mí, tu disculpa amigo, esto es algo muy nuevo. Hace ruido a base de vapor. Amiga, ¿qué tan ricos son esos camotes? Demasiado deliciosos. De verdad, <risa> yo nunca he probado un camote. ¿eh? El camote es un tubérculo, entonces es una papa. Ok, <risa> o sea que esto es una combinación de camote, papa con lechera, le que es leche okay. condensada le echan leche le le le le le le condensada oh, esto se sí. cose a puro vapor este es el plátano y ahí lleva mm, riquísimo <risa> el plátano, voy por el camote a ver qué tal Mmm. <risa> <ça, que> <risa> está muy bueno, en verdad gracias por compartirlo conmigo me encantó tengo una ligera confusión porque yo le pregunté si era un antojito o un postre y ah. me dijo que las dos de hecho yo no sé cuál es la diferencia entre antojito y postre Gente, vamos entrando al lugar misterioso. ¡Wow, qué bonito! Acá estoy con la señora Evangelina, que muy amable nos recibe acá. Oye, vinimos a probar una bebida muy tradicional de ustedes, que comentan mucho en otros lugares. ¿La tiene disponible o...? No, solamente es para los amigos. ¡Oh! Personitas, bueno, yo ya estoy lista para probar mi garañona Acá me sirvieron un vasito, es como, es un shot Estoy temblando porque tengo hambre Pero, no, estoy temblando porque realmente me da miedo Es un shotcito, yo voy a probar un poquito Que se lo tome Adivinen que eso no va a pasar. bueno, de hecho le dicen acá hierbabuena. Yo voy a probar un poquito a ver qué tal. Dicen que al parecer no te pone borracho, solo te pone dispuesto. ¿Cómo era? Alegre, alegre, dispuesto. Dispuesto. alegre y dispuesto. Alegre y dispuesto. No o sé sea, qué significa estar alegre y dispuesto. Ustedes por favor comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios. Sí, la verdad, la verdad. Oye, si ¿sí sabe rico esto. De hecho, no sé, sentí como... Tiene algo de mentol esto, no sé. Tiene varias hierbas. Muchas hierbas. La, la verdad me encantó, tiene un saborcito así bastante cool. Es ligero, es dulce y pasa, pasa suavecito, en serio que sí. oye pues te vas a llevar la botella. Tú me estás... encantó, tú me eres... fascinó. Me da... me da risa que yo te llamo para saber qué tal te pareció el shot y tú tienes la botella entera contigo. Está rico, muy rico. Está rico, ¿no? De hecho, es bastante dulce, es como fácil de tomar. Sí, como para tomar una botella completa. ¡Oh, my gosh. ¡Salud! A ver, doña Angelina, mande. ¿Nos está regalando esa botella? Sí, claro. Que... No, ah. yo creo que tenemos que hacer una fiesta cocinando uh -huh. en mi casa y tomando Exacto. esa bebita. Comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios ah, bueno. si quieren que vayamos a tomar esa botella en la casa de Mandrichina. Me gusta que le digan Mandrillina. quien si quieren ir a tomar <ríe> esa botella. En la casa. Comenten aquí abajo si quieren que tomemos la botella que nos acaban de regalar, gente. Espero que hayan disfrutado muchísimo este videoblog. La verdad me encantó compartirles a ustedes un poquito de Metepec y de esa bebida tan tradicional de la que tanto hablan eh, alrededor aquí en este lugar. Yo soy Catherine Boyce. Por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video. Y bueno, gente, Gisa Carolina y Mandrillina, No, mentira. También hicieron un video para su canal. Les voy a dejar los dos videos aquí abajo en la cajita de información. Por favor, pásense por allá a verlos. Y comenten que vienen de parte del canal de Catherine Boyce. Y ahora sí, los dejo con un beso. Los amo demasiado. Y vengan a Metepec a visitar este hermoso lugar. Bye, bye.